¡La puta madre! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están todavía? Onda, gente? que gente, gente, gente, gente. Gente, gente, gente, gente, ¡Ah! Fuimos, a, compramos una Monster Y Nacho nunca había probado la Monster no. ¿Está buena? Me encanta, porque a mí me encanta el culo de perro, loco ¿De, de puta te parece fea? ¡No, no! Hablando en serio no, está. está muy buena, es muy, muy sabrosa Es redul frutal Es brutal que te agarra, ¿no? Pero... No importa, yo soy diabético, tengo gonorrea, tengo sífilis, tengo HIV, tengo... Soy diabético? No ¿Qué sos? Un pelotudo, pero eso no tiene justificación <risa> mediante análisis. De a ver, también. ¿qué es en el armario? Ah, es más grande que yo. Bro. Va a todos los armarios, más <coughs> acá, a mm. acuerdo, me matan. ¿Qué acá? No Uh, se venís a la ¿En qué habíamos quedado? Ah, en que ah, sí va... Se tomaba el palo y yo me quedaba acá solo con un boludo. Uf, uh, y este es así. Rompelo feo. todo, matalo, vale. asesinalo, intrusa. A ver, parece que hay, en parece que que hay un intruso. Uh, para ver. Quiero es que esta, nota acá, no. La verdad que quería leer, pero bueno, me puedes chupar bien un huevo. No, no, vuel con las pelotas. Si ya me conoces, ¿por qué me decís bien? Rare! and Rare! No, le puedo poner no, la por la carne, por carnes. Carnes, eh, por, por, por, que Porque que decirme que poco más de carne, sí, sí, por favor, gracias. Thank you, thank you. I like it, Argentina. The quería es sí. comfortable. Pero la otro día leí uno de Ringo Star, <risa> <risa> era eran todos re, todos... <risa> <risa> me imaginé con la remera de la <risa> RINGA ahí Come on, man. RINGA estar, La RINGA la estar, Ya estaba ahí Ringo, me duele la pierna, <risa> <risa> fuck, fuck, fuck Con John LEMON Con John LEMON, con Le Le Le Paul McCartney Uy, ¿qué pasó acá, boludo? Uy, boludo, para, Se cambió la, el ambiente, boludo, ahora da, da tengo miedo El pan abre, el banquete de la vida Ok Qué pelotudo, que sos león <risa> León me es ¿eh? Amigo debe ser, ser Leon debe ser amigo yo creo que si yo estuviese en la vida real no con algo así de turbio yo me cago todo pero bueno, si vos suponete te despertás y en teoría tendrías que estar en tu habitación pero en realidad estás en, en, en este wow en no este mapa ves? ¿Qué haces? tipo llamada no tenés ni el teléfono encima No, ya está, yo me suicido pues <ríe> Pero boludo uy, uy. Ah, uh. ¿Hola? ¿Hola? Hola, te agarramos Uhhh, oh, es fácil que matar no, para <risa> Uy, como el pelado de la Ya, no te voy a romper bien el orto Uf, uf, uf, uf. No, y no. encima tengo este forro acá, boludo Para. Esperá, metelo un tiro Ahí va Para que tengo el ¡Aaah! Para, ¡Pará, para, para! ¡No! Uh. ¡Ay, mi pichula! ¿Nos matamos? <risa> sí ¡Ja, lo hemos logrado. Es hora de rezar. Me rompió el culo, boludo. El tema es que me, pe me pegan los otros tarados, chabón. ¿Cómo hago? Tarado, eh. Tarado. No puedo evitarlo haciendo algo. Si no. vas por el borde, re nadie me descubrirá. Ah, acá, acá, acá. No, Re que la en realidad la celda esa estaba mucho más, más abierta. Claro. Mm. Ok, yo creo que tendría que hacer algo. No, no tengo ni idea. No, pero la. Eh, me tiene puta. ¡Ah! Ya sé cómo. ¡De pescado! ¡Ah! Ahí está. Listo, listo. Ahora se quedan re estúpidos. Me mata porque vos no tienes. <ríe> ah, pero me parece que ese no, eh. Uh. Sí, sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. El tema es que le tengo que pegar un tiro. Pero la puta madre. Uy, uy, uy. Colores, ¿Qué hay en la colores. caja? A ver. Ah, mira. Un cali, boludo, un, un mate reloj. Un reloj, un mate. <risa> ¿Que era un mate, nene? Sin azúcar, los hombres se toman Sin azúcar el mate, nene. No, la puta madre. No, pie, te voy a contar una anécdota, Rod Juárez. Che, boludo, pero qué onda? ¡Pero la puta madre! Ah, ¿puedo abrir esto? ¿O no? <risa> no, no, no sí. ¡Justo a tiempo! ¡La puta madre! <risa> <Uy. Uf. risa> no te toco más, boludo. <risa> Me tocaste la patas pero usted como <risa> <adulto> <risa> débil está muerto boludo mm. Ringo Star y la con. Hola amigo. Pero voy a no, recalar no, todas las armas. ¿Quieren, un, ¿quieren un recital de verdad, loco? ¿Quieren un recital polenta No, que yo cuando era cuando era pibe. Yo polenta. cuando era pibe, el los recital era de la renga de Polestar. Ar, Polestar <risa> Ringo star era. El. Era, era proxeneta <risa> <risa> Venga, nena, venga. Para mí no se rompe. Es amigo eso. no se rompe. ¡Ah si sí, se rompe! ¡No vimos no. boludo! ¡Uh! ¡Así ¡Ah, hijo de puta! Maroli, Tenías podrido boludo. Y este. esa! Mandó de gambeta del Diegote. Ahí tenés boludo. ¿Qué me quedo? Rodri, ¿cómo te llevas vos con, el, con, con los deportes? ¿Con los deportes? En general. ¿Qué pregunta es esa? ¿Vos sabés que yo soy una mierda Nelo? No, el yo deporte. sé, pero quería que lo confirmen no, <risas> No, amigo, yo soy una verga en los deportes. Bueno, pero hay vergas buenas, vergas feas. No, era muy malo. ¡Uy, mal. pegar al pendejo que tiene ahí atrás, pero, boludo! Pero, ahora, le puedo pegar a este, sí, a este pelotudo también. Que no, hace tres horas distintos. Ese conza. creo que oh. quiere salir y no sabe por dónde abrir la puerta. Está re volado, No, boludo. y yo creo que tener de estos de, de súbditos, boludo, está... Pero son, yo soy más inteligente que este, boludo. ¡Pero, uff! volando. Este pelotudo que no lo puedo matar, sí, boludo. No, es que no da más, boludo. No sé ni para dónde... Ahí está. Bueno, no, toma vale. No, yo era muy malo en los deportes, boludo. O sea, no era malo. Pará, pará, pará. ¿No? ¿Qué estoy diciendo? Yo no era malo, era pajero. Yo cuando jugaba al tenis, me gustaba. No sé si era el mejor, pero era bueno. O sea, no era... A ver, no me gusta al yo era re bueno en el tenis, pero era, era, era... Me defendía. El famoso me defiendo. Me defiendo. Tipo, me defiendo. ¿No? Te cago boludo. No, no, no. no, no pero... Jugaba bien al tenis, boludo. Tipo, tenía tenía mis... Tipo, me acuerdo que siempre, siempre estaba... O sea, me metían con los que sabían jugar. Eso es lo que estaba bueno. Tipo, no es que me metían con los... No, con los cuadripléjicos que... de Rodri ahí en el sillo de ruedas! Dale. No, que no saben ni... No, ¿sabés en lo que también era bueno? Ajedrez. No. <risa> muy no. peor, hijo! <risa> no, lo que era muy bueno era en el... En, en, en el... En el vóley. Oh, gran deporte. Yo me acuerdo que era muy bueno sacando. Muy, pero muy bueno sacando. Después me acuerdo que cuando fui a clases de vóley, Me rompí... <risa> Pero me ah, lo dejaban... ¿Una clase de vole, boludo? Si, sí, una sola clase boludo. Cuando vi que los hijos de puta iban... ¡Uh! uh, uh, uh Su prueba... De... Bueno, esto no, no vieron nada Claro, claro no, creo que no se ve igual. Pero me acaba de aparecer un mensaje enorme que dice... Su versión de prueba... Eh, che, pero bueno, pará, boludo. El porno se ha bloqueado. bueno <risa> los colegios que tenían en la Me saltó el boca. antivirus boludo, pero es más grande que... Que mis huevos. Ya está, ¿no? Yo creo que sí. No, oh, para abajo está la co de nuevo. <risa> <risa> Espera, a ver. Dos segundos, ahí está. Eh. Che, la versión de prueba, boludo, ¡pará! Se me puso un cartel enorme, boludo, no lo puse acá. De mientras vamos a una tienda comercial, comercial. Carnicería lo de Tito, llévate un chorizo y te rompemos el orto. No rima, pero me chupo. Un huevo. También tenemos verdulería lo de Ángel, lo de Ángel, toda verdura hecha mierda, magullada con sífilis, gonorrea y un poco de pasto. Hacemos delivery 4568-2491. Y acá pintamos. Eh... ¡Ay, casi tiraron todo el micrófono, boludo! Hola, hola, ahí está. ¡Ah! ¿Vamos a tuya? Me la metí en el orto. <risa> <risa> Como glasas, gran video, glasas. Eso sí puede ser. Tenía, miedo, no... te... Tenía miedo de que esté en el piso de la pátria. Hola. Ese es un gran tópico. Chao. Ver, bueno. Un gran tópico que, cuando quieras, podemos abordar el vale. de los videos gore. Uh, eso lo, he... lo dejamos para la próxima, Pero Voy a entrar a cogerme. Jajajaja. Oh. Me costó gracia pues lo dijiste como, che, vengo voy a mear ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! Uh, el Kukatrapa ese! ¿Qué es amigo? Che, me da asco cómo se mueve Me bro. da mucho, mucho asco me da ¿Qué? chica? Uh, escapó! ¡No! No, no, no, no No, no. apagá <risa> esto boludo No, no, no, no, pará, no, no me es No. que eso. yo no me acuerdo de eso Ay, no, tengo miedo de que me salga el bicho boludo De la nada Me voy a tener que tirar Ay, No. tu hermano no ¡Ay! ¿Ah? Dios, todo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! No, ¿sabes lo que soñé hoy? Que ahora me acordé. ¿Por qué? ¿Por, por ese bicho de mierda. Contame Boludo, soñé que íbamos a la playa. Uh -huh. Espera, eh... ¿y No, no, yo, yo ah, iba yo a la playa. No sé, no me acuerdo con quién podiste los sueños, No te acordás mucho. Y de pedo me lo acordé. Me lo acordé con el bicho este de mierda. Amigo, no sé la cantidad de, de cosas que. ¿Cómo se llama? ¿Cangrejos? No, no, no, no. La, la babosa esa de mierda, boludo. ¿Caracol? No, forro. La. Lilita Carrió. <risa> no, ya se no, lo pedí. No. Me sale a Meba, boludo. No, esa cosa babosa. La... las que te pican y arden. Sí, esa. Eh... Agua viva. Eso, sí. Almeja. No, almeja. <risa> Cangre. Oh, Otra vez, uh. boludo. Oh. Quiero cargar la sube. Quiero cargar ¡Ah! <risa> <risa> oh, ¡Ay no, se va a soltar de nuevo! No, no, no, no. ¿Se murió? No. Mátale no te mierda. ¡Qué bicho de mierda! ¡Eh! No, así me lo tiene. Ay, eh, me da mucho asco, boludo. Ay, no, no, no, sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo. Ay, no, no, no. Ay, no, qué asco, boludo, pero salí. <risa> <risa> <risa> me da mucho asco, Mata pero aca. salí. Picho de mierda, ah, bueno, no, bueno, me están. cagué. ¿Estás bien? Amigo, me dio mucho asco. No te metas con la por entonces, boludo. Oh, ¿sí? <risa> <risa> Uy, se cagaron moliendo los cucucla. <risa> Oh, Cucucan. Ay, lo estoy transpirando de miedo, chavón. Es que no, no hay nada peor. ¿Sabes lo que me da mucho miedo de los jugadores? ¿Por qué tiras eso ahí si yo lo tenés que pasar? No, <ríe> mal, no. Me no da mucho asco las arañas y los tiburones. Ya creo que lo hablamos, pero yo por eso te dije que la única cosa que a mí me da asco barra miedo son las arañas. No, no. A ¿Y los mí tiburones me da... también, ¿eh? Los tiburones, pero no es que... A ver, no son los tiburones en sí, sino que es el vacío existencial. De... de... estar nadando y que, que de abajo pueda... No, que, que sea todo, todo celeste. Tipo, que no veas nada, boludo. Eso me da mucho miedo, chaval. Es que creo que te puede dar más miedo eso que ver el tiburón. El hecho de pensar que puede llegar a... ¡Claro! No, me da mucho miedo. ¡La puta madre, Ay, boludo! Ay, matalo a... Ahí a... Al chavo. A <risa> A ese ah, que no, tío. Tiene... <risa> no tiene coso, boludo. Tiene casco, la puta madre. Bueno. Ah. ¡Eh! ¡Mi hambre! Nada, no, yo miedoteo, piotudo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! uy ¡Casi me la da! Es que yo creo que el problema es ese. Ahí está. Eh, muchas veces los miedos creo que tienen que ver con el no saber cómo uno afrontaría esa situación más que si pasara. No sé si me explico soy un drogón. No, amiga, a mí me, me, me han robado y le les sigo, le sigo teniendo miedo que me roban. te robaron, boludo? Yo toco madera... A mí me robaron, pero... Era... Bueno, creo que ese tema lo podemos dejar para la siguiente parte. Sí, sí, sí. <risa> ¡Oh! ¡Oh! Uh, venía con caldo ese, eh. <risa> bueno, gente, nos vemos gente, en el próximo vemos. episodio. Nos vemos, nos vemos por favor. Primero voy a matar a este. Nos vemos, le dijo un ciego a mi amigo. A... Le, a... le, a... le, le voy a matar a este. Dale, dale. Ah, ah, ah, ¡Irene! ¿Quién sí, ah, Irene. y me resuena. No sé, pero me sonó como Abuelardo que estaba ahí por morir. Eh, hey, Irene me resuena algo, eh. Una profesora. No, me suena algo. No sé a qué, pero me suena. No puedo parar de hurtar Monster. Ah. Monster. Me resonó algo, boludo. Y el ¿no? nombre de, de, de familiar viejo. Nombre de novia. ¿Cómo se llama tu novia? Hey, mi novia se llama Irene. Irene. No, me suena a apellido de. qué sé yo. Bueno, gente, nos vemos en el próximo episodio. Voy a ordenar esto. Uy, uh, esto no me es traga ni paga la porque... <risa> plena. Uy, joder. Uh, <risa> <risa> Uy, se me trabó la garganta, boludo. Yo, <risa> gente, nos vemos en Entrime, el próximo no, episodio. No.